De Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva alianza en la nueva Lunes de la segunda semana de Cuaresma, del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 36 al 38.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 Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús Jesús revela lo que hay de misericordia, benignidad, comprensión y perdón en el amor del Padre Jesús invita a sus discípulos a amar con el amor con que el Padre nos ama Ser misericordiosos como Él Por tanto debemos querer a los demás, incluso a los enemigos Con benignidad, misericordia, comprensión sin límites Jesús nos muestra que Dios nuestro Padre es hondamente comprensivo con nosotros, misericordioso, no nos juzga, no nos condena, nos perdona. Así Jesús nos invita a vivir con este tipo de amor, reflejar el maravilloso amor del Padre, pues Él lo vivió históricamente, perdonó y no condenó, comprendió hasta la incomprensión de que fue víctima. La actitud de perdón la pone Jesús como condición para que también a nosotros nos perdonen y nos den. La medida que usen la usarán con ustedes. Es lo que nos enseñó a pedir en el Padre nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. Este amor tiene que ser el amor nuestro de cada día. Siempre que somos intolerantes y juzgamos y condenamos dura e indebidamente, Hacemos algo que es cien veces peor que el mal que condenamos. Quien juzga será juzgado, quien condena será condenado. Quien no comprende merece no ser comprendido. Si descuidamos este amor, se habrá perdido todo, pues al final solo quedará el amor que hemos vivido. ¿Se parece en algo nuestro amor al amor de Dios?, pero realmente somos intolerantes, duros, exigentes, injustos con los demás y con nosotros somos blandos y tolerantes. Pensamos que son siempre los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 no Nosotros los que se equivocan y los que obran mal, sobre todo cuando los otros se meten con nosotros, cuando nos hacen sombra, nos perjudican y nos hacen daño. Amamos fácilmente a cuando es cosa fácil. Damos lo que no necesitamos. Lo que tenemos no tenemos pegado al corazón. Amamos así. No percibimos que amamos poco y deficientemente. ¿O puedes presentarte ante el Señor limpio en tu corazón? ¿Cuántas ocasiones tenemos para mostrarnos tolerantes, para saber olvidar, para no juzgar ni condenar, para no guardar rencor, para ser generosos como Dios lo ha sido con nosotros? Ahí tenemos un buen examen de conciencia para ponernos en línea con los caminos de Dios y con el estilo de Jesús. Es un examen que duele tendríamos que terminar la cuaresma con mejor corazón, con mayor capacidad de perdón y tolerancia. En la Eucaristía se nos actualiza y se nos da ese amor con su increíble calidad intacta. Participar en este sacramento es aceptarlo y comprometerse a amar con él. Antes de ir a comulgar con Cristo, cada día decimos el Padre nuestro. Hoy será bueno que digamos... De verdad lo que perdónanos como, nos, como nosotros perdonamos Pero con todas las consecuencias Porque a veces somos duros de corazón Despiadados en nuestro juicio Y en nuestras palabras con el prójimo Y luego muy humildes en nuestra súplica a Dios Que el Señor los bendiga Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios